capital de la provincia de Misiones, Argentina. Es una ciudad que está ubicada en una zona estratégica para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque está sobre las costas del río Paraná, el corazón de la Cuenca del Plata, una de las rutas fluviales más importantes de Latinoamérica, que permite integrarse con los países vecinos, Paraguay y Brasil. Esto es muy importante, porque abre las puertas del comercio al Mercosur y al mundo, según el último censo realizado, Posadas conforma un área metropolitana albergando una población cercana a los 400.000 habitantes, de la cual la mayoría es menor a los 30 años de edad y el 99% de la misma reside en el área urbana. Misiones ha tenido un importante crecimiento en estos últimos 10 años que está asociado al crecimiento económico que estuvo el país y Posadas es la capital y cabecera de esta región y en estos últimos 20 años aparecen las nuevas teorías del desarrollo local, que el municipio se debe involucrar más en el desarrollo productivo porque es la organización que mejor conoce su territorio y posada a través de desde su plan estratégico, donde fue ampliamente participativo, donde participaron universidades, instituciones, comisiones barriales, gente de los diferentes barrios, fueron perfilando un plan con una visión de largo plazo. Posadas sigue creciendo y para que el desarrollo sea sustentable, necesita de una planificación urbana construida entre todos de forma participativa. Trabajando así, surgió en el año 2008 el Plan Estratégico Posadas 2022. El plan busca organizar el crecimiento de la ciudad, atendiendo especialmente al desarrollo económico, al ordenamiento urbanístico y al cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Posadas propone desarrollarse económicamente, fortaleciendo la producción de valor agregado, estimulando la radicación y crecimiento de la industria a través de la construcción del parque industrial y la plataforma logística productiva. Esto permite ampliar la producción con empresas locales y extranjeras, ubicando las industrias en una zona estratégica, limitando la contaminación sonora, los residuos e inconvenientes de transporte, generando más empleo, más ganancia y atendiendo a las necesidades locales en un espacio de cooperación y promoción industrial, con un fuerte compromiso con el medio ambiente. Bueno, El Parque Industrial Posadas es un proyecto que surge por iniciativa del municipio de Posadas en forma conjunta con el gobierno de la provincia de Misiones y que por sus características es reconocido en el país como un, un modelo en cierta manera a seguir. Este gran emprendimiento productivo se completa con el nuevo puerto de posadas que además de brindar un servicio estratégico al parque industrial, es un portal de acceso a nuevos mercados. El impacto que cualquier puerto eh, refleja en una ciudad es eh, pri principalmente un desarrollo económico y social para la zona. En este mismo sentido, la ciudad apuesta a la innovación en el seno de los barrios a través de proyectos socioproductivos de apoyo a emprendedores. Si bien Posadas siempre es conocida y fue más caracterizada por una ciudad de servicio, en sus barrios, en el corazón de sus barrios, tiene un una gran cantidad de emprendedores con una potencialidad sumamente importante. Y es por eso que el municipio ha decidido empezar a trabajar en fortalecer todo ese tejido microempresarial para ir haciendo que esos pequeños emprendedores con un gran potencial puedan ir creciendo y se puedan convertir de acá a unos años en pequeñas pymes. Como la producción primaria, también es un eslabón importante de la cadena productiva misionera. Entre las iniciativas impulsadas por el municipio y la provincia, se destacan la organización y producción de ferias francas, el programa de huertas urbanas y el mercado concentrador de posadas. Con estos incentivos se busca fortalecer e incrementar la producción y consumo de productos alimenticios, sanos y naturales. Bueno, el Mercado Concentrador es un espacio donde se comercializan distintos productos elaborados por productores misioneros. Hoy cualquier persona que visite las instalaciones del mercado se va a encontrar con productos totalmente frescos que vienen directamente de la chacra, van a encontrar precio y calidad. posadas ha tenido en los últimos años una vertiginosa transformación urbana. Esto se refleja principalmente en la costa de la ciudad, donde las obras complementarias del Plan de Terminación de la Represa Hidroeléctrica Yaciretá han realizado importantes transformaciones en el frente costero. Se suma a esto la circulación por la ciudad, que se ha dinamizado gracias a las nuevas redes viales, los distintos y renovados accesos a la ciudad, las nuevas vías de manos únicas y la implementación de un novedoso sistema integrado de transporte público urbano. Esto ameritó que a partir del Plan Estratégico Posadas 2022 se priorice uno de los proyectos que justamente tiene que ver con el reordenamiento normativo del Frente Fluvial, que tiene por objetivo justamente tratar de construir un ambiente más saludable de cara al río y justamente dar, hacer de esto una fuerte transformación socioeconómica para la ciudad de Posadas. ¿Sí? La ciudad presta especial atención al cuidado de la salud de sus habitantes. Por ello el sistema sanitario está compuesto por 49 centros de atención primaria de la salud que dan respuesta y acceso rápido a consultas y emergencias. Con la inauguración del nuevo Hospital Escuela Ramón Madariaga, que cuenta con uno de los mejores equipamientos técnicos del país, la cobertura de salud pública en la región, ha crecido notablemente y beneficiado a más del 75% de la población. La robotización o la sistematización en, en la tarea asistencial eh, con la adquisición del robot Da Vinci, sin lugar a dudas nos pone en el top eh, de gama de hospitales de alta complejidad públicos. Es el primer robot que se ubica en un hospital público, eso es muy importante. Posadas cuenta con una amplia plaza hotelera, una variada gastronomía, alternativas de recreación nocturna y es por excelencia el gran portal urbano de ingreso a la selva misionera. Cuando nosotros técnicamente hablamos de posadas como centro distribuidor de turistas nos estamos refiriendo específicamente a que el turista opte por alojarse, consumir gastronomía y esparcimiento en la ciudad de Posadas y desde ahí poder redireccionar las visitas a los distintos destinos o puntos de interés que hay en la región. Entre los atractivos culturales existentes en posadas, se encuentran los distintos museos y salas de arte, teatros independientes, bibliotecas, recitales y espectáculos al aire libre, como el ya reconocido Festival Nacional de la Música del Litoral y del Mercosur, que se lleva a cabo todos los años en el Anfiteatro Municipal Manuel Antonio Ramírez. Entre estos atractivos emerge como un gran polo cultural regional el Parque del Conocimiento. El Parque Centro del Conocimiento es uno de los grandes proyectos eh, que tiene el gobierno de la provincia en lo que hace al área de cultura. Y, y digo grandes proyectos porque no incluye únicamente una parcial, parcialidad de lo que son los distintos aspectos culturales sino que involucra a una biblioteca, a un teatro, a salas de exposiciones como el Centro de Arte y Comunicación, el futuro observatorio astronómico y a su vez bueno, todo el conjunto enmarcado dentro de una fisonomía que incluye no solo los edificios sino eh, la vegetación misionera. Posadas, se propuso el gran desafío del desarrollo económico, de la mano de la inclusión social. Es por eso que prioriza a la planificación urbana como una herramienta participativa e inclusiva. Posadas, crece hacia el futuro.